Buenas tardes, Pastor David, y hermanos y buenas hermanas de la Iglesia Manomín. Mi nombre es Cirilo Barrantes. Les voy a contar mi testimonio el día miércoles 28 estuve mal de salud. Me dolió, mi espalda, me mi riñón, mi hígado. Entonces mi hijo llamó a su pastor, David, él oró, entonces, poco a poco, estoy mejorándome ahí. Después, la segunda vez, también lo llamó y también me oró. Me voy mejorando poco a poco. Así que, hermanos, gracias a Pastor David. Estoy muy agradecido, bueno, pronto, cuando pase este corintina este que esta epidemia que pase, nos encontraremos. Amén. Gloria a Dios. Un saludo mi pastor, Dios me lo bendiga. Quiero dar mi testimonio de la sanidad que recibí hace una semana más o menos. Me sentía muy enfermo del pecho, no, no podía respirar bien, y tenía un dolor crónico en los pulmones. Ya llevaba varios, varios días así, varias semanas. Entonces, por medio de la oración de mi pastor David, eh, recibí sanidad ese mismo día y desde ahí ya hace como unos cuatro días eh, el dolor fue gradualmente disminuyendo y gracias a Dios ya hoy no tengo dolor y ya puedo respirar bien, gracias a Dios